Si eso un día ocurriera, si eso fuera un día verdad, yo le pediría al destino que a mí no me dijera, se imaginan si el mundo terminara, Entonces ni siquiera habría la noticia, porque si eso ocurriera, y así se acabará. Nadie ni siquiera podría Dar la primicia Se imaginan si todo desapareciera Y que el destino te eligiera a ti Para que siguieras existiendo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 se imaginan todo lo viviente muerto No quedarían ni lagartos en el desierto No habría ballenas que cruzaran los mares Acabarían las copas Con tus amigos en los bares Y si fuera yo por casualidad el elegido me tocaría para asegurar que estoy vivo No buscaría direcciones para andar Ni gritaría, nadie oiría mis aullidos Si eso un día ocurriera Si eso fuera un día verdad yo le pediría al destino que a mí no me dijera. Yo le pediría al destino que a mí no me dijera. Que a mí no me dijera.